Bien, güey, tú, pues Lil me dejó por el pendejo de Braulio y del dinero y del trabajo. No me quedo, no me quedo. Sabes, pues, Mira, sabes que estuviste ahí para mí cuando me uniste. Entonces, aquí estoy para cuando me distancio. Lo no sé. Gracias. Igual soy bastante amigo de Lil, entonces si quieres que hable con ella.. Nada, no, así déjalo Necesito desintoxicarme de todo esto ¿Para qué me hablaste tan temprano? Cierto, yo te hice pasar mucho el tiempo A lo que venimos Necesito tu ayuda eh, Me enteré que hay dos desertores, tal vez más Lo que le pase a ellos me vale verga Pero tienen algo que me interesa Y lo necesito pero estoy seguro que tienes a gente más capacitada para estos casos. ¿Por qué a mí? Es sencillo. Eres... Eres persona de confianza. Y sé que si te lo encargo a ti, puedo estar tranquilo que lo recuperaré. Es sencillo. Entras, encuentras lo que busco y sales. Lo que hagas con ellos es muy tu pedo. ¿Qué se supone que busco? Los sabrás en cuanto lo veas. ¿Tienes los datos? Te van a 10 de mayo en el callejón, a las 3 en punto. Vale. ¿Sabes qué está pasando con Ángel? Ángel, o sea, es un chingo que no lo veo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo sé, tú dime. El güey está muy raro desde que cortó con Lili. <risa> no es mi pedo, güey. Mira, a mí me vale ver. La cosa está así. Ángel okay. quiere subir. Y para que él suba, alguien tiene que bajarlo. Ok. Para él sería como matar dos pájaros de un tiro, entonces... ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? sabes lo que tienes que hacer? Siempre hay una primera vez para hablar Intenta mantener la calma Y procura no vomitar